Hola, muy buenas tardes, noches. Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, es un tema que he estado un poco trabajando dentro de mí misma porque como que he sentido que he tenido mis pensamientos divagando demasiado con muchos pensamientos que me generan como mucho conflicto en la mente y, y pues he estado procurando poner más atención, eh, tratar de ver cómo alineo estos pensamientos y no solamente con las acciones, sino también con las palabras que utilizo en un determinado momento. Porque todo esto a veces cuando nos salimos de o divagamos con tantos pensamientos, generan nosotros como un estado de estrés, de confusión. Y muchas veces la expresamos a través de nuestros gestos o a través de nuestras palabras. Y por supuesto las acciones que no van a ser como, como muy positivas. Y si sale alguna, pues tampoco van a ser muy precisas. Entonces, eh, quería compartir con ustedes este tema, que ahí vamos poco a poco, y algo que, que descubrí como base para ser consecuente conmigo misma, desde el pensamiento, desde las palabras y desde lo que hago, es, son dos cosas, base. Una es que siento que para poder ser consecuente, debo ser auténtica, debo ser honesta conmigo misma. Y la otra base es el conocimiento que está dentro de mí, para poder usarlo. Entonces, reconociendo estas dos fuerzas en mí, estos dos poderes importantísimos, porque la autenticidad tiene que ver con la honestidad, con la sinceridad, pero también con la forma en que yo me trate a mí misma cuando cometo un error o cuando digo alguna palabra que no está bien, que ofende o que hago algún gesto que no está muy bien. Y, y quizás no es consecuente con lo que estaba pensando. Quizás puede que me haya levantado ese día con con un deseo, un entusiasmo de querer tener un día bueno, de querer sonreír, de querer ayudar, colaborar, pero de repente viene algo y quizás me enoja y digo algo y por supuesto cuando vaya a hacer la acción, pues no va a ser muy, muy beneficiosa. Entonces, cuando pasan estas cosas, yo siento que uno debe ser muy, muy sincero y muy honesto con uno mismo, pero tampoco castigarse hasta el punto de tratarse mal o de sentirse mal. Hay que seguir adelante y en ese momento reconocer, aceptar, tener paciencia, tenerse paciencia y a veces hasta utilizar el poder de la tolerancia, tolerarse a sí mismo y la tolerancia tiene que ver con la capacidad que yo tenga de aceptar y también la capacidad para poder perdonarme y la otra parte es usar ese conocimiento que yo ya tengo en mí, que es natural en mí, pero que debo despertarlo porque quizás con tanta confusión pues se me haya olvidado algunas cosas. Y en esos momentos difíciles o de debilidad, pues quizás puede que el conocimiento se disperse y no logre uno ponerse atención o autocontrolarse. Autocontro Pero también para eso se requiere mucha paciencia y en eso tiene que ver mucho la mente. ¿verdad? Porque la mente nos juega a veces algunas pasadas, algunas pruebas. Y, y es ahí donde se nos, se nos presenta o se nos aumentan esos problemillas. Cuando yo reconozco que soy un alma, es, la, es lo más importante para poder aprender a ser auténtica y a usar el conocimiento donde quiera que yo esté. Y también al reconocerme como alma, estoy también eh, siendo aún más eh, auténtica, siendo aún más honesta y siendo también sabia en los procesos en los que estoy tomando una decisión. El alma es, es la base es un puntito de luz ubicado aquí en el, en el centro de la frente, entre el entrecejo. Y el alma es el ser vivo que le da vida a este cuerpo, que tiene el control. Y esta, esta alma o este ser espiritual que soy eh, posee muchas cualidades y muchos poderes espirituales. además de poder tener la facultad de controlar todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos a través de nuestros sentidos físicos. Y bueno, hemos pasado por, por muchas, eh, posiblemente buscando por dónde ser consecuente con el espíritu con el alma, cómo buscar esa verdad, ese conocimiento afuera, sin saber que lo, que lo teníamos dentro, porque nadie, nadie nos, nos enseñó. Yo recuerdo cuando era pequeña, me encantaba ver las imágenes, me encantaba todo esto que se hace dentro de la devoción, para poder en Semana Santa, por ejemplo, en nuestro país, eh, sentir esa, ese amor, esa sabiduría esos rituales maravillosos que se hacían pero aún así yo no era consecuente conmigo misma yo decía pero entonces a mí me gusta la felicidad me encanta y no me gusta la tristeza ¿y por qué sufro? ¿Por qué sigo sufriendo a pesar de que hago devoción, a pesar de que hago rituales, a pesar de muchas cosas? Entonces no me sentía consecuente con lo que yo pensaba y con lo que hacía y sentía y hacía. Entonces este conocimiento actual que tengo eh, en este momento para mí ha sido aclararme, aclarar mi mente poder ayudarme para poder un poco, diría yo, dejar de sufrir y reír un poco más y tener una actitud más propositiva y también llenarme de entusiasmo, de ese entusiasmo que muchas veces, pues a veces se nos escapa, ¿no? Por tanta situación, tanto problema que pasa. No solamente hacia afuera, sino también dentro de uno mismo. Y eso hace, como les decía al principio, que no seamos consecuentes con, con nuestros pensamientos y con lo que hagamos o digamos. Esta figura que les muestro acá de un ser de luz con alas, es porque nosotros, bueno, de hecho, los ángeles... Son maravillosos, son instrumentos, siempre los hemos tenido como imágenes. A algunos nos gustan mucho. Pero en realidad, eh, este ser de luz, eh, estas alas que muestra esta imagen, es ese entusiasmo, es esa, esa alegría de poder estar vivo de poder tomar decisiones, pero también de ser un instrumento. Y no se trata de volar ahí por los aires y mostrarse así como un ser con alas y un ser de luz. Se trata de ser buenos acá, en este mundo físico, de vivir bien, aprender a vivir bien. Y para aprender a vivir bien necesito ser auténtica y sabia. Y con el conocimiento de que yo soy el alma, pues por supuesto que, que mi vida pues va a cambiar. Yo siempre le digo a la gente, no me crea, vívanlo, siéntanlo, experimentenlo, porque es maravilloso cuando uno se vuelve tan auténtico que en cualquier lugar, tiene una sonrisa para todo y, y tiene buen humor y le gusta colaborar y empieza a ver las cosas que vienen, quizás algunas no muy buenas, como algo bueno, algo que me, que me va a ayudar a aprender, que me va a ayudar a seguir adelante con esta, con esta vida, que pese a lo que suceda alrededor mío, a las situaciones o a la enfermedad que podría tener, yo, el alma, estoy bien, porque el alma es la base, el alma es la que siente, el alma es la que experimenta, el alma es la que decide qué hacer y en qué momento hacerlo, o decide qué decir o qué pensar. Y bueno, entonces, acá en la... Tierra, en el planeta, en este hogar común, podemos ser instrumentos, ser medios para ayudar a otros, pero sobre todo, primero es reconocerme como alma, reconocer esa honestidad que hay en mí y ese conocimiento que es natural. Y para esto es muy importante amar la soledad. Primero, estar conmigo misma, quererme aceptarme, tenerme paciencia, tolerarme, jugar conmigo, pero también a veces eh, poder quizás llamarme la atención, estar alerta en lo que digo, en lo que hago, porque la base de lo que digo y lo que hago son los pensamientos, entonces hay que poner mucha atención a esa mente, que a veces pues nos confunde y nos pone así como está esta imagen, como nublado, ¿verdad? Y eso es lo que vemos. Pero en realidad esto no es cierto. La realidad es lo que yo, el alma, decido en ese momento. Decido aclararme, decido ser positiva conmigo misma, decido aceptar mis defectos, pero también corregirlos de buena manera. Y una vez que yo ya trabajado en mí y que aprendo a aceptarme y a conocerme y a desarrollar todas esas estas, todas estas cualidades maravillosas que tengo, estos poderes espirituales que tengo dentro del alma, pues puedo relacionarme con mi familia. Eh, quizás pasó alguna situación ahí como, como no muy buena, pero esa, ese conocimiento me ayuda a madurar. Y me ayuda a ver las cosas de forma diferente. Y de esta manera, con solo un gesto a veces, con una mirada, con un apretón de manos, con un buen pensamiento, un buen deseo positivo, las cosas van cambiando. Porque los pensamientos son energía y, y tienen la capacidad de de poder cambiar la atmósfera en la que podemos vivir, en la que, nos, en la que nos desarrollamos y a la vez también pueden tener estos pensamientos la capacidad de podernos relacionar hacia afuera con la comunidad, en nuestro trabajo, en, cuando andamos en la calle. Esto es ilimitado. Los pensamientos son ilimitados, pero por eso hay que saber controlar. Y el alma tiene esa facultad de controlar la mente, de controlar esos pensamientos. Y también podemos relacionarnos con la naturaleza de forma diferente. Cuando somos consecuentes, ¿cómo nos comportamos con nosotros mismos? Por ejemplo, ¿qué tan sinceros somos con nosotros mismos? Y cuando estamos con nuestra familia, ¿qué palabras, qué acciones hacemos a partir de pensamientos? ¿O será que pasan en automático y no nos damos cuenta? También, ya cuando estamos en la calle, cuando estamos relacionándonos con otras personas, quizás apenas conexiones, apenas una mirada, un adiós, no lo conocemos, pero ahí está. La relación vinculante de los pensamientos, de las vibraciones. ¿Y cómo soy yo hacia esa sociedad, hacia esa comunidad? ¿Cómo me comporto? ¿Será que soy consecuente desde, desde mi pensamiento base en la mañana? Y no, y no lo trato de cambiar. Lo sostengo. Lo sostengo con mi familia, con buenas palabras, con acciones beneficiosas, cooperativas, o será que de repente cambio y si estoy en el trabajo soy otra persona y digo palabras diferentes y me comporto diferente. Eso pasa. Usualmente sucede que nos influenciamos por los demás y vamos cambiando de acuerdo a esas influencias. Pero también entonces, ¿cómo es la relación con esta maravillosa naturaleza que tenemos que de paso nuestro cuerpo es parte de la naturaleza, está hecho de los elementos de la naturaleza. ¿Cómo es esa relación con ella? Cuando, por ejemplo, voy a la tienda porque quizás se me rompieron mis zapatos y ocupo un par de zapatos. Pero por ahí, además del par de zapatos, veo pantalones y veo blusas y ya el pensamiento empezó a expandirse con otros deseos que no eran necesarios. Pero me voy a comprar todo el conjunto entero, <ríe> pese a que no lo necesito quizás. Y pese a que tuve un pensamiento inicial que fue comprar los zapatos únicamente, pero... De repente me influencié y quise comprar algo más. Y quizá me excedí en el presupuesto. Y después estoy, ¡ay! Gasté más de lo que tenía que gastar. No fui consecuente con mi pensamiento, con mi necesidad real. Entonces, ¿cómo me estoy relacionando hasta con la naturaleza? Sabemos que botar basura es contaminar, pero sin embargo, se nos olvida y botamos la basura en cualquier parte o la dejamos en cualquier lugar. Eso no es ser consecuente. Por eso es que donde quiera que yo esté, donde quiera que estemos y con quien estemos, tenemos que ser auténticos y utilizar nuestra sabiduría, el conocimiento que tenemos por dentro. Y usar este conocimiento en la vida diaria es muy importante porque a veces. Eh, se nos presenta que la mente, a veces no, casi que siempre la mente está así como ese cielo, lleno de nubes y de, y de nubes de colores oscuras, unas más oscuras, otras más claras y, y, y acumulando, acumulando cada vez más y más y más pensamientos con tantas preocupaciones, con tantos conflictos que resolver, ¿verdad? Y de vez en cuando, pues quizás llega algo positivo y ya nos influencia y somos un poquito felices y se van aclarando esos espacios de nubosidad, de confusión, hasta quizás posiblemente llegue nuestra mente a estar así, ¿verdad? Muy clarita, apenas con unas nubecitas, así como que nos confunden, pero pasable. Más sin embargo. ¿Será que eso es lo ideal? ¿Será que es así nuestra vida siempre? Eso va a depender de nuestros pensamientos y de lo que yo elija pensar. Entonces, la idea es tener una mente así, totalmente clara, to totalmente sin nubes, sin confusiones, sin preocupaciones. ¿Será posible eso? Bueno. Estamos haciendo el esfuerzo y yo les invito a que hagan ese esfuerzo con amor, un esfuerzo que no sea eh, realmente que nos lleve al estrés o que nos lleve a autocastigarnos, más bien un esfuerzo amoroso. Esfuerzo para mí significa logro. Paso a paso, poco a poco, ir dando esas confusiones y esas preocupaciones, dando respuesta poco a poco a cada una. No querer dar respuesta a todo de un solo, porque son muchas, muchas situaciones, muchas confusiones, muchas ataduras, muchos apegos, ¿verdad? Entonces hay que ir poco a poco, y sí se puede. Porque cuando yo reconozco que soy el alma y reconozco, que hay tres componentes importantes del alma, que casi que son uno solo con ella. Es esa conciencia que nosotros tenemos dentro, esa es el alma, el espíritu, el ser, como queramos llamarle. Y el alma está dentro de este cuerpo y sabemos que el cuerpo está separado del alma. Eso me ayuda, me ayuda a ser más consecuente conmigo misma. Y en este sentido vamos a tener a la mente que por supuesto la máquina que genera pensamientos, que tiene ideas y que cuando la mente no está controlada, está en automático, pues por supuesto las palabras y las acciones no son consecuentes porque son tantos pensamientos que no hay por dónde priorizar. Pero cuando la mente tiene a este señor que está acá que se llama el intelecto y, y lo va desarrollando poco a poco y es precisamente ahí es donde más adelante les voy a mostrar una meditación, un método que es muy importante para ir activando, despertando este intelecto. Que es como el observador, nos observa y junto al alma, al yo, al Vamos observando qué es lo que está pasando por nuestra mente, cuáles son esos pensamientos, qué calidad dando. Entonces, este intelecto va a lograr filtrar y pasa uno por uno esos pensamientos, pero el alma escoge cuál cuáles de ellos pueden pasar y cuáles no. Entonces esto nos va a permitir ir cambiando esto que es en sánscrito que se llama sanskaras. Las sanskaras son los hábitos, los rasgos de personalidad que todos tenemos y que nos identifica ante la sociedad y ante la familia. ¿Verdad que sí? Si, que si no es no solamente los rasgos físicos, sino nos referimos a los rasgos espirituales que los aprendimos y que a veces nos afectan y nos generan estrés, por ejemplo, los enojos, por ejemplo, estar triste, eh, por ejemplo, consumir mucho, ¿verdad? O la calidad de, lo, de nuestra vida. Esas son, esos son los rasgos de personalidad que tenemos que ir cambiando y muchos de ellos nacen aquí, desde la base, desde la mente, desde los pensamientos, las ideas, las imágenes, poniéndole atención a este intelecto que es espiritual, no es el intelecto de la universidad, de la escuela o del colegio, no, es el intelecto que a través de este conocimiento cuando lo usamos, se nos permite ir discerniendo, se nos permite ir tomando las mejores decisiones, decisiones más precisas, cada vez más, porque por supuesto hay que ir practicando. Y por eso es que les digo que hay que hacer un poquitito de esfuerzo con determinación, pero no un esfuerzo que nos traiga estrés, sino más bien que nos... ...vive la vida. Y que nos ayude a ser más conscientes, Porque estas caras o hábitos o rasgos de personalidad quedan en toda nuestra vida, quedan ahí almacenadas en el recuerdo. Y son las impresiones que nos cuesta a veces sacar de nuestra vida. Y muchas de ellas nos hacen daño y no nos traen beneficio. Entonces, podemos estar pensando cosas muy buenas. Sabemos que, por ejemplo, por ejemplo, la basura contamina, como les dije anteriormente, pero se nos olvida y pum, botamos en la calle el papel. O generamos mucho más y más y más basura por el consumismo inconsciente, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que nos damos cuenta de que sabemos, la mente no acepta eso. Y el intelecto si está dormido menos, no le puede ayudar a la mente. Entonces hay que ayudar a que la mente esté consciente de que tiene que ser consecuente con lo que voy a hacer y con lo que voy a decir, pero que también el intelecto pueda colaborar y pueda discernir y pueda filtrar esos pensamientos que van a ser más beneficiosos para mí. Y de esta manera yo poder emerger todas esas cualidades maravillosas que tenemos, que son rasgos de personalidad originales, que son los hábitos que en algún momento nosotros como seres espirituales que somos tuvimos, como la pureza, como la paz, el amor, la felicidad y la sabiduría. Y es así entonces como podemos alinear esos pensamientos, estas palabras y estas acciones siendo cada vez más livianos y la meditación del Raya Yoga es fundamental para poder transformarnos. No es solamente una meditación que con solo eh, sentarse o hacer ciertos tipos de ejercicio y reflexionar sobre alguna situación que nos está pasando, no, eh, entra mucho más hacia la profundidad de la esencia del ser, y nos permite y nos ayuda a comprendernos espiritualmente como almas que somos. Además de esto, pues nos permite redescubrir cada día más esos talentos, esas especialidades, esas cualidades que nunca nadie nos enseñó. Nadie, ninguna religión nos enseñó a amarnos. Ninguna religión nos enseñó a eh, sentirnos bien con nosotros mismos, a aceptarnos, a perdonarnos a nosotros mismos, a sanarnos desde el alma. Pero además de esto, día a día, cuando hacemos pausas de paz, aunque parecieran de un minuto, dos minutos, pareciera que no, que no nos... ¿Para qué sirve esto? Pero poco a poco, paso a paso, nos va permitiendo construir. Nuestra actitud cada vez más positiva y eh, mejorar nuestras relaciones. Entonces vamos a tener mayores respuestas, respuestas más precisas y ser más consecuentes, ser más sensatos con nosotros mismos. Y no juzgar tanto hacia afuera, sino el juzgamiento debe ser hacia nosotros mismos, pero con amor, con paciencia. Y la meditación, además, el Raya Yoga, es una técnica muy fácil, es natural. Tenemos que mantener los ojitos abiertos para que podamos estar muy atentos y atentas. Y nos permite ir desarrollando ese rey. Raya significa rey. Ese soberano nos permite ir emergiendo. ¿Soberano de quién? ¿Del mundo? No, del mundo no, de nosotros mismos, de nuestros sentidos físicos, para ser consecuentes también. Porque los sentidos físicos son como las ventanas, todo entra por ahí, todo influye por ahí, y la mente se llena de tantas nubes confusas. Entonces, la idea es ser autosoberano de nuestros sentidos físicos, pero también de la mente despertando ese intelecto que es fundamental para poder tomar decisiones y de discernir. Y así poder transformar esos rasgos de personalidad que a veces pues también nos, se nos queda en nuestra mente como impresiones y nos cuesta un poco salir de ellos y también equilibrarlos. Entonces puede ser utilizado por un niño. Eh, puede ser utilizada por un adulto mayor, puede ser utilizada por un joven o por un adulto. El Raja Yoga es una meditación muy antigua y tiene la finalidad de poder ayudarnos a ser cada vez más íntegros, ser más consecuentes con nosotros mismos, alinear nuestros pensamientos, que las palabras sean más eh, Suaves, más dulces y pocas palabras, porque las palabras nos quitan energía. Pero también que nuestras acciones sean más propositivas, más cooperativas, con buenos sentimientos y deseos puros, para mí y para los demás. Me permite enfocarme y concentrarme en lo que yo quiero, tener una meta y un objetivo. Y estar poniéndome atención, siempre estar en alerta a lo que estoy pensando. Y cuando me doy cuenta ya de forma natural. Entonces puedo hacer meditación Raja Yoga caminando, acompañada. O bien estar en quietud, en tranquilidad. ¿Y con, ¿con quién me conecto? Conmigo, con el alma. Pero también hay un vínculo y una conexión con el alma suprema el Ser Supremo, Dios, Alá, como queramos llamarle. Y entonces, esto me permite recargarme, comprenderme primero, porque al vincularme conmigo, pues me ayuda a reconocerme, pero también comprender, comprenderme y también aceptarme. Y estar recargándome con esta alma suprema, este Ser Supremo, que es el único que me puede ayudar en estos momentos, que me recarga, a través de su energía pura. Entonces, para poder hacer este método de Raya Yoga, que me permite ser consecuente, ser más sensato, ser más sensata conmigo misma, ser más honesta conmigo, es muy importante focalizarse en un punto, sea imaginario o sea un punto verdadero que esté ahí y entonces nos ayudamos con un punto de luz y primero nos enfocamos en el cuerpo para podernos eh, relajar, para poder también agradecer a este cuerpo que es de la naturaleza, que está hecho con los elementos de la naturaleza y que me permiten expresarme todos los días. Y también aliviar si tengo alguna, algún dolor o alguna situación. Y después, cada vez ir más hacia el ser, hacia ese mundo interno. Y con esto, el silencio nos va acompañando. No un silencio de miedo, ni un silencio de que eh, no hay sonidos externos. Claro que siempre van a haber sonidos externos. Es un silencio de la mente. Y por otra parte nos ayuda también, o, nos, o vamos a ir explorando toda esa capacidad que tenemos como alma, nos conectamos con lo positivo, y el otro punto es recargarnos, como les decía anteriormente, con esta fuente suprema de energía pura para enviar, enviar luz, hacer servicio con la mente ser ilimitados y llegar al mundo entero, abrazarlo, al mundo entero y llenarlo de paz, de amor, de lo que queramos, siempre que sea positivo. Y también, ¿por qué no enviar a la situación en específica que estamos pasando mucha luz a las personas con las que quizás tenemos algún conflicto? Y, como les decía, al mundo entero. Las situaciones ocurren de repente. Lo importante es que ahora sabemos cómo utilizar nuestro conocimiento, cómo alimentarlo, cómo dar paz al cuerpo, a la situación o a las personas y cómo fortalecernos con la compañía. Del Ser Supremo, recargándonos de amor, de paz, de conocimiento, de pureza y sintiendo cómo esos rayos de luz alcanzan al mundo entero. con pensamientos positivos pensamientos alineados a lo que digo y hago porque si yo cambio el mundo cambia que tengan una semana maravillosa que practiquen y que estén muy bien con shanti